amigos pescadores, acá estamos nuevamente haciendo nuestra segunda visita a Laguna La Picasa gigante espejo del sur santafesino que volvemos a relevar para ir manteniendo actualizada la información a los amigos pescadores de cómo sigue la pesca cómo sigue el pique este, así que bueno, hoy vamos a, a salir a pescar con, con un guía muy conocido, amigo nuestro el Chino Formagio de Chino Pesca este, que ahora está haciendo Sacando gente a pescar acá en la laguna Así que ya estamos, estamos llegando, estamos ingresando a la laguna Ya vamos a empezar a mostrar en imágenes cómo está el pesquero Vamos a ingresar a pesquero el amanecer Vamos a ver cómo va la pesca Se está dando muy muy buena pesca, muy buenos tamaños Mucha actividad de pejerreces Así que bueno, acá ya estamos llegando Acá presentamos a Walter Buen día Walter, ¿cómo Hola, estás? buen día Y acá estamos con Ezequiel también Que va a formar parte de la salida hoy ¿Cómo andás Ezequiel? Buen día Eduardo, ¿cómo andás? Así que bueno, ya estamos, vamos a ir mostrando la, la entrada del pesquero para que la vayan viendo. ya estamos acá, arriba de la lancha Laguna La Picasa, Pesquero del Amanecer, junto al guía Chino Formaggio, Chino Pesca bueno, un amigo de muchos años, el chino conocido de, de varias lagunas, mucha gente lo debe conocer por sus épocas allá por Granada Villa Cañán, <risas> Melincué, exactamente bueno, ahora está ofreciendo los servicios acá en Laguna La Picasa. así que bueno, vamos a salir a hacer una notita de pesca este, nuestra segunda nota, nuestro segundo relevamiento acá en La Picasa. Este, bueno, para ir mostrando cómo sigue la pesca, cómo el tipo de pescado que está saliendo, los equipos que vamos a ir utilizando. Así que bueno, bienvenido Chino al programa, gracias por invitarnos y gracias por participar de la nota. No, gracias a, a vos Eduardo por siempre tenerme presente y, y en muchos casos hasta recomendarme a clientes el agradecido soy yo y vamos a disfrutar un rato de buena pesca y, y de paso eh, agradecerte y felicitarte porque es tu cumple hoy, así que ah, bueno. que hayas venido ahora la mañana a pasar la mañana con nosotros es un placer. Dale, listo, así que bueno, va a ser pesca y, y, y cumpleaños para pesca. y para festejo, y pesca y festejo. Che, ya estamos arriba de la lancha ya salimos a navegar, así que bueno, vamos a ir con las imágenes y vamos a ir este, mostrando cómo está la pesca.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 Bueno, se está acercando la temporada de Pejerrey Quería mostrarle algo de lo que nosotros tenemos Como verán acá atrás mío Tenemos líneas de todo tipo Líneas de, por ejemplo, como verán acá, con o yo, Líneas con boya con algún formato en particular Este es un armado convencional pero tiene un armado tramposa De dos boyas, de tres boyas como es este caso Alguna anita para para aquel que quiera arrancar con una caña corta empezar a pescar peje, probar. Tenemos de diferentes tipos: de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de telepol, diferentes armados, dos boyas de bigotera, tres boyas, cuatro boyas para lo que son bollitas más chicas, bigoteras eh, individuales, eh, punteros. Aquí, bueno, nada. Cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad.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 Bueno, ya estamos acá en el lugar de pesca. Carnada viva como. Eh, mojarra viva como carnada, chino. Perfecto. Sí, sí, sí. De Mojarita. nuestro amigo Matías, el cordobés, que provee la, la carnada acá al pesquero, que siempre tiene la gentileza de facilitarnos la, las mojarra para poder hacer las notas. Así que bueno, le agradecemos al cordobés que nos haya facilitado la, la mojarra. Sí, y linda sí. mojarra, ¿no es cierto? Buena carnada Sí, carnadas. sí, muy, muy, muy, buen, muy buen tamaño, eh, muy buena carnada. Así que gracias, cordobés. Y bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Ahora si vamos mostrando suerte. los equipitos que vamos a utilizar. Dale. Bueno, ya estamos en la zona de pesca, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar. Son equipos convencionales para pesca de pejerrey. Vamos a utilizar una caña telescópica 4 metros, un micro reel cargado con multifilamento, en este caso 016, que anda perfecto para, esta, para este tipo de pesca. Vamos a utilizar línea de flote de 3 boyas, ¿eh? sin bollón de impulsor, sin puntero. ...porque no es necesario ganar tanta distancia en el lanzamiento. Eh, vamos a arrancar con bajadas este, más o menos de 30 a 40 centímetros... ...y bueno, vamos a ir regulando a medida que pase el día... Ahí a veces cuando el sol empieza a calentar hay que ir bajando un poquito más... ...porque el pescado se va un poquito más abajo para comer. Dijimos mojarra viva como carnada... ...así que bueno, con todo listo ya vamos a iniciar nuestra pesca... ...que la vamos a hacer al garete, es decir, nos vamos a dejar ir llevando por el viento... ...la lancha va a tener un muerto que va a ir frenando un poco la deriva para no ir tan rápido... Vamos a hacer los lanzamientos y vamos a empezar a, a mostrar en imágenes los pejerreyes que tiene acá. Laguna La Picasa junto al chino pesca, pesquero al amanecer. Bueno, acá venimos con el primero de la mañana. El primero de la mañana, Ezequiel, un lindo peje lomo ancho, espectacular. Bueno, vamos a seguir. que se va al agua. Eso. Muy bien.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 Por ejemplo, esto que ves acá, así que es muy práctico para llevárselo, muy práctico, muy liviano, es una mesa con la base de aluminio de la marca Broxol ¿sí? y la tabla de madera. Ya o sea que estamos a aprovechar y la vamos a armar en vivo. Ahí tenemos la base de aluminio, ¿sí? madera, otra madera. Aquí tenemos que un poquito. ¿Ah? Ahí, ahí y ahí. De muy buena calidad, muy fuertes. Super clásico. Clásico tenemos que dejar de mostrarlo, ¿no? Super cómodos. Ya estamos para irnos a cualquier lado. Si visitas.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 Se activó vamos el pique los, chino. Vamos con los pejerreyes de, de la Picasa. Muy lindo tamaño. seguimos con los lindos pesques de la picasa realmente muy lindos no son tamaños grandes pero son todos parejos pejerrín muy muy parejo lomo ancho, un pescado sano, muy vigoroso al clavarlo así que para recomendar Laguna de la picasa pesquero en amanecer junto al guía chino pesca Chino, está muy ventoso Chino hoy, ¿eh? muy sí, ventoso. la verdad que se levantó muchísimo viento, está muy difícil ver los piques y está muy complicado hasta estar nosotros parados arriba de la lancha. La verdad que mucho viento, mucho viento. Bueno, pero el pejerrey está, el pejerrey, el pejerrey está. está. Bueno, acá estamos mostrando dos capturas de Walter. Muy lindas, che, de Ezequiel, espectaculares. ¿eh? Vamos. Muy lindo pez, sanito, vigoroso. Lindo bueno, bueno, pejarricito. Venimos bárbaros, Chino. Realmente la verdad el, que sí al día de viento tan intenso que nos tocó porque este, muchos piques directamente no lo hemos podido filmar por la gran, el gran movimiento que hay arriba de la lancha. mucho, mucho viento. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ahora, ahora calmó un poquito y... Vamos y se a activó de... un poco que la, los ejemplares que estamos sacando. Así que bueno, estamos en Laguna la Picasa, busquero el amanecer junto al guía Chino Formaggio.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 Ejemplar en, a pesar del viento y de lo mal que lo estamos tratando hoy, eh, muy, bueno, muy buenos ejemplares hemos sacado. Un día bastante atípico chino porque, bueno, muchísimo viento, tuvimos que mover, cambiar de lugar. Contar un poquito qué, qué hicimos. Sí, sí, sí, la verdad que largamos con, eh, con una temperatura linda, pero con un viento respetable, eh, estaba muy duro el pique, cambiamos de lugar, pues, lo buscamos en más, en más profundidad, más al medio. Se puso duro el tema del viento y ahora nos vinimos un poquito en reparo y bueno, el pescado está en todos lados. Bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada acá en Laguna en La Picasa Pesquero el Amanecer junto al Chino Formagio Chino Pesca. Bueno, realmente eh, hoy nos tocó un día bastante atípico, de mucho viento, estuvo muy muy molesto el viento. Pudimos hacer lo que realmente nos permitió el clima. Eh, la pesca está, pudimos filmar unos cuantos piques, muchos piques no se pudieron filmar porque realmente el movimiento arriba de la lancha era muy molesto para, para estar trabajando con la cámara. Pero bueno, pudimos mostrar en imágenes que tiene buena calidad de pescado, buen pejerrey, mucha cantidad. Si bien eh, acá el Chino nos comentaba bueno, que fue un día bastante anormal en cuanto al pique por lo revuelta que estaba el agua, porque es una laguna que rinde muchas más piezas en las horas de pesca que hemos estado, pero las imágenes han demostrado que el pescado está. Así que bueno, te agradecemos a vos, Chino, por supuesto, por habernos hecho disfrutar de esta jornada. Este, la invitación está hecha. Los bueno, servicios de Chino Pesca, un experimentado guía acá de Laguna La Picasa, están este, a su disposición, van a aparecer los teléfono en pantalla. No, El agradecido soy yo, Eduardo, y bueno, eh, esto si bien estaba medianamente previsto, el tema del viento, viste que a veces se da y a veces leerran. Entonces, bueno, dijimos, vamos a tratar de, de, de hacer una buena pesca, de hacer una buena nota, pero bueno, el viento nos jugó una, una mala jugada hoy, así que eh, la invitación está hecha para la próxima eh, y gracias por haber compartido medio mediodía de tu cumpleaños con nosotros arriba de la lancha. El agradecido soy yo, como siempre, y la, la invitación está andada para cuando ustedes quieran volver. Perfecto, también agradecemos a Matías de Carnadas, el cordobés, quien nos facilita siempre la las carnadas, las mojarras para realizar nuestras notas. Agradecemos también a Payo Argentina, que nos facilita la indumentaria, remeras, este, cuellos, gorras para, para realizar toda, todas nuestras notas. Así que bueno, amigos pescadores, Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer, junto a Chino, Pesca los espera acá en el sur de Santa Fe. será hasta la próxima. Gracias, cuando ustedes quieran.